Estuvimos hablando con Facundo Arroyo, parte de la colección de La Nación, del diario La Nación, que también está editando vinilos. Otra eh, señal de que no soy el único psicópata que se puso a revolver <risas> cajas viejas, sino que hay algo que está pasando. Y llegamos a este momento que estamos en comunicación con un nuevo sello eh, que se llama Beach eh, House, que edita en este formato. Ahí está del otro lado Sid, buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, Hola. Buenas. buenas tardes. Bueno, un gusto coordinamos esta charla, esta tarde de lluvia. Hablar de vinilo para mí viene siendo como un, un vicio muy, muy recurrente y, y tener ahora esta nueva chance de que se, se empiezan a editar y empiezan con el sello editar. Hablé eh, Faria Bochatón, también artistas independientes y con mucha vinculación de la ciudad de La Plata. Contanos mm. un poco cómo nace esa idea eh, también si fue una idea de pandemia, si era una idea previa y los agarró ahora. No, mira en, en realidad nosotros somos dos. Está mi socio, que es Alejandro Ruiz Díaz, que él ya tiene un sello discográfico hace muchos años que se llama Vegan Records, que edita todo lo que tiene que ver con hardcore independiente y nacional. Y sí, en pandemia, un día los fui a visitar, le dije que estaba con ganas de hacer algo como... Vale, creo que es lo que nos agarró a muchos, viste, que en esto del encierro te encontrás con ganas de hacer que, cosas que siempre quisiste hacer y nunca te animaste o nunca pudiste por el tema de los tiempos y la vorágine que se vivía antes. Me parece que esto de la pandemia nos, nos, nos hizo encerrar y en el encierro nos dimos cuenta que podía sobrarnos un montón de tiempo y él me propuso hacer un sello nuevo juntos enfocado hacia otro lugar, que no se pegue con el hardcore, y lo que se nos ocurrió es eh, editar en este formato discos que nunca habían sido editados en vinilo, y que como vos decís, o sea, son artistas que no... digo que Rosario o, o que Francisco no, no hayan tenido eh, ediciones en vinilo, me parece como que está buenísimo poder hacerlo. Y encima de esto de, de la pandemia decís, bueno, sobró tiempo, pero a veces no sobra tanto eh, la plata y más en la autogestión. Y digo, no, eh, sí, incluso, eso, está, eh. eso Incluso es Peligrosos Gorriones como, como banda eh, estuvo ahí al filo de la época de, del vinilo. Bueno, sí, por, por un año fue. Un año que creo que fue el 92 que se dejaron porque el CD ya había arrasado con todo. Y de hecho, acá los que producían vinilo vendieron las máquinas, todo. Eh, y eso lo habíamos hablado con Francisco, y él me decía, yo estuve por ocho meses, no, no tuve el vinilo de, el primer disco de Peligrosos Gorriones. Eh, y por eso que ahora, 20, no sé, 20 años después, o sea, tener esta posibilidad, eh, él está él es, encima es muy, muy buena onda, es lo más, y está muy contento. Y eso me parece, como que por un lado los artistas se encuentran con la posibilidad de estar en un formato que nunca estuvieron, y por nuestro lado, es como decís vos, eh, digo ahí como es una cosa medio romántica, ¿viste? Hecho desde el, desde el amor y desde el amor de hacerlo, eh, que está muy bueno. Bueno, y ese romanticismo que tiene el formato de vinilo, para la gente que no lo conoce, no escucha, pero seguramente ha visto, ¿no? Una caja muy grande, un, un soporte como que te lleva a la atención. Y estamos ya hace más de un año de que no podemos ver bandas en vivo con Exacto. el mismo ritmo que antes y yo lo encontré como lo más parecido a ver las bandas y justamente Blefari que ya no está eh, o que tantas veces la hemos visto en la ciudad de La Plata eh, es, es muy interesante y lo que decís que venga de, de una vertiente como de, ligado a un sello ya punk porque es la, la autogestión y el punk Exactamente. Como, en Argentina sí, es sí Ale, digo, Ale tiene muchos proyectos también de hecho tiene otro que nada que ver pero que es tan interesante o más eh, que se llama Una vida mejor que él rescata galgos, o sea, tiene Vegan Records, tiene Beach House Music, es un. Es esto que decís vos, ¿viste? Es todo desde la autogestión y medio que me arrastró a mí y me metió en este mundo que yo la verdad estoy súper agradecido. O sea, eh, haberlo conocido a mí me trajo un montón de cosas lindas. Mirá, pues yo vengo de nada muy... que ver, yo tengo una agencia de modelos hace 16 años, estoy trabajando en moda y esto que te digo que me encanta también y está buenísimo. Pero esto como que me, me sacó y me llevó a un lugar que inesperado para mí a esta altura a esta altura y que me encanta. Me encanta lo que hago y lo hago con mucha pasión y mucho amor y me encuentro haciendo cosas con, con un montón de ganas. Si hubiéramos agarrado a tu compa para esta charla, capaz que nos perdíamos hablando de galgos porque fue el Día del Animal hace poco. Era Exacto. Como un tema de, de no, está la radio. Está lo que hace con, con, con todos los galgos. Eh, hay un, un maltrato y un abuso... Y él realmente desde el amor eh, los rescata, a algunos en muy, muy mal estado, los recupera, les, les busca hogar. Es un laburo que hace que es increíble. Y hablemos entonces de cómo llegás vos a esta parte, porque editar vinilo tiene varias, varias cuotas, ¿no? Primero la de gestionar los derechos, hablar con los artistas, el diseño de etapa también, readaptar, la cuestión sonora. ¿Vos por, por cuál de todos esos lados? Mira, yo, yo estoy contactando a los artistas, yo contacto a los artistas eh, y a partir de ahí, cuando empieza la producción, sí empezamos más a trabajar juntos en todo lo que... Juntos, los tres, digo, tanto el artista, que en este caso Rosario no está físicamente, pero está Fabio, su compañero de vida, Fabio Suárez, de Suárez, y lo hicimos todo con él. Eh, y ella, te digo, es Ale, eh, Fabio y yo... ...con un grupo de gente, digo, porque lo que nosotros hacemos es un trabajo que como más artesanal... ...no es como las grandes discográficas que bajan ese mp3 de Spotify, lo graban en un vinilo y lo venden. Nosotros agarramos los masters, los remasterizamos para el formato, o sea, todo lo que tiene que ver con el arte... ...también estamos haciendo tipo folder, por lo cual lo que tiene tapa y tapa estamos diseñando todo lo que es el medio también... Es como que queremos tener un producto que realmente, eh, nada, o sea, uno quiera tener, vos, digo, si estás revolviendo cajas todo el tiempo, vos sabés lo que es un vinilo y cuando ves si el packaging está buenísimo, ves el arte, es como que tiene que ver con todo, ¿viste? Eh, no queremos ser una fábrica de, ¿viste? Ah, bueno, y ahora bajamos este, lo grabamos y lo vendemos. No, es como que es todo muy artesanal, con mucho trabajo y con mucho amor de todos lados, desde... El disco de Rosario, por ejemplo, lo remasterizó el chico que había hecho el máster original para digital, que está viviendo en Alemania. Cuando se enteró, o sea, imagínate, en Alemania euros fue como inalcanzable, y dijo, chicos, no, yo lo quiero hacer y no pasa nada, y como que vamos a llegar. Y como que de todos lados eh, tenemos esa respuesta. Y está Ahora, buenísimo, entendés. Hablemos, es como que hablemos se un genera algo muy lindo, que se... ¿entendés? De ese disco puntualmente y esa memoria, porque el caso de Blefari, digo, toda su carrera fue de autoproducir. El sector apagado salió, o sea, la única plata plataforma donde se vio fue en digital, todo lo que es streaming. No, no salió físicamente, no tiene formato. Va a ser el primero, lo cual está buenísimo también. Genial, y hablando eh, con Fabio, decía su compañero eh, la, la, la cuestión de las cantidades y la distribución, la hablaron también con él, porque es un momento también raro para distribuir vinilo, y yo por eso también quería como presentar el sello, ¿no? Todavía se está por por hacer la preventa y eso. Exacto, sí, todavía no salimos ni preventa. No, sí, eso lo vamos a manejar todos nosotros. Eh, del lado de Fabio, sí, obviamente va a ayudar con la promoción, pero porque le nace a él y porque eh, la verdad que es un copado. Eh, eso me pasó tanto con Francisco como con Fabio, y con el tercer disco que ya estamos a punto de cerrar, ya el miércoles vamos, estamos firmando un, un tercero, con todos los artistas se generó esta, esta empatía, ¿entendés? Y estas ganas de ambos lados, y, y ya te digo, te terminó siendo mágico, porque cuando vos pensás eh, que bueno, uy, bueno, voy a tener que ir a negociar esto y ver esto y que está con esto, y del otro lado ves, viste, una abertura y unas ganas, y un, bueno, quédate tranquilo que lo vamos a sacar adelante, y, y está buenísimo. Eh, bueno Me caso... encontré con eso, entonces es como que, entre que ya estaba contento de hacer algo que mm. me encantaba, me encontré con que toda la gente tiene muchas ganas también, y te facilita todo. El, decimos, el primer lanzamiento es este eh, disco Sector Apagado de Rosario Leffar Y el segundo es eh, completo de Completo Bochatón, de Francisco Que, Bochatón, que sí. además es un EP, o sea, en realidad es una recopilación sí. de dos EP sí, y sí, y son dos EP y más, más simples, sí ¿Y eso sí. cómo lo eligió él? ¿Se lo propusieron? Porque, eso, teniendo otros discos, empezar por ese, ni siquiera es el primero ¿Cómo sabe No, cómo? en realidad, eh, en realidad la cosa fue así O sea, yo lo contacté a Francisco por el disco de Pel Peligrosos, el primer disco de Peligrosos. Pasa que en ese disco los derechos los tiene una multinacional. Ya, lidiar con la multinacional, o sea, era como... es, es más difícil. Entonces, empezando a hablar, viendo cómo librar los derechos, cómo conseguir la licencia... Eh, a mí se me ocurrió, lo llamé un día le dije, che, Francisco, y si vamos por uno tuyo... Y a mí, completo, es un disco que yo escucho mucho, mucho y que me gusta mucho, eh, y le dije, me dijo, ese disco me parece que es increíble y es ideal para que, que lo hagamos juntos, y, y le dimos para adelante. Pero ya te digo, toda una predisposición del otro lado también muy, muy abierta y muy generosa, que, que está buenísimo Es como ya que ya está. te digo, ante cada problema siempre se, se buscaban soluciones, todos estamos buscando soluciones, y eso está, ya, ya te digo, eso hace que todo termine fluyendo. Y hasta en el formato, ahora que lo pienso de vuelta, eh, al ser dos EPs y un par de simples, como que queda un, un, un EP de cada lado del vinilo. Es hasta. Sí, sí igual también en ese que, sentido. Quedó medio justo, ¿viste? Porque viste que en el, en el vinilo tenés 24 minutos por lado. Eh, y son muchos temas, son 16 temas. Eh, y quedó justo. Uno quedó con 23 minutos 30 segundos, creo, pero entró perfecto. <risa> Genial, genial. Entonces, eh, este hallazgo de, de pandemia, de empezar a producir, a apostar a la autogestión propia, digo, del sello Beach House, que quien no lo... Eh, bueno, es nuevo, así que lo estamos Es muy nuevo, si empezamos este año. Las redes hace nada, hace sí, un par de semanas. Si no, sí, si la, no, no. Eh, abrimos el Instagram hace tres semanas. Empezamos a trabajar en enero, como te digo, que empecé a contactar a, a, a los artistas, pero el Instagram lo abrimos hace tres semanas, que fue cuando metimos el primer disco, el de Rosario, en producción. Eh, ahí abrimos las redes sociales y, y nada, y también ya te digo eso fue muy lindo pues se generó una respuesta muy rápida subimos no sé, dos fotos y ya mucha gente, pero mucha gente de verdad, mira que yo trabajo en moda, tengo una agencia como que es conocida y trabaja bien y estoy acostumbrado a, ¿viste? a las redes sociales y la respuesta de la gente esto fue muy rápido al toque teníamos como, no sé a la semana, como 100 mensajes de gente agradeciendo lo que estábamos haciendo, agradeciendo que estos discos por fin los iban a poder tener en vinilo, y nada, obviamente que todo eso te termina llenando mucho más y te termina dando la razón en un punto estas cosas de, de, de jugársela, ¿no? Y decir, bueno, ¿a qué me la juego? Pero bueno, ya al toque empezás a recibir esa respuesta y ya estás contento. Después se verá, pero bueno, la alegría no me la saca nadie Otro día podemos hablar hasta de la agencia Que yo no, no conozco el nombre Pero a, siempre hay, hay razones al aire ¿no? para contar O del tercer lanzamiento Que como decís están ahí tratando Estamos ahí, no, de no estamos, eh, firmamos el miércoles sí, La agencia se llama Pink Models Es una agencia conocida, es de moda Es 100% de moda Y ya o sea, estamos hace 16 años Ahí va. Sí. ¿Y el tercero firmaron el miércoles pasado o este no, miércoles? No, firmamos es? este miércoles, pero eso no te Bien. digo nada. joyas sí, joya. El, joya. El pero hoy sigue, sigue por el palo de la autogestión del punk. Y yo veía esta cuota platense también, que Bochatón, bueno, siendo acá, pero Blefari es del mundo ya. Sí, eh, es del tipo. mundo. Eh, sí, sigue toda la misma, sí. Estamos tratando de tener un catálogo que sea coherente. Porque también es, es la música que nos gusta y que... Y que ya te digo, me parece que está bueno apuntar a, a que la gente sepa por dónde vamos, no, no, no, no hacer tipo, en principio por lo menos queremos mantener un catálogo que tenga una coherencia y que tenga una lógica. Genial, genial. Bueno, y también ya para ir cerrando, agradeciéndote, porque esto está recién empezando y yo por eso también quería hablar, digo, encontrar un proyecto eh, de cultura de autogestión y que esté empezando en estas temporadas es algo muy raro y a lo que hay que apostarle. Eh, y, y la relación de, de ustedes, bueno, ya contabas ¿no? que tienen otras vertientes de, del vinilo, pero también creen que es como una apuesta eh, que, que de verdad se refleja de estos números que se, salían en algunos diarios o se, sectores económicos que se está vendiendo más vinilo. ¿Lo venían viendo de los otros sellos o no? ¿O simplemente porque hay que hacerlo así, les gusta así y se terminó? mira en realidad yo por, por, te digo por lo que hablo con Ale, le digo, Ale... A, a... Edita, viene editando hace mucho tiempo Un montón de bandas eh, Independientes eh, De hardcore Y que por ahí, o sea, él no, no, no lo hacía Por el dinero, digo, no va por ese lado O sea, no Lo hacemos porque nos gusta y porque amamos lo que hacemos Y porque de verdad nos parece que está bueno Que hay artistas que Nada, tienen que estar en este formato eh, Después, o sea Nosotros hacemos ediciones muy limitadas Vamos a hacer ediciones de 300 vinilos, con lo cual no es que estamos pensando, ¿viste?, en una masa de ver cuántos vinilos vamos a vender. Eh, al ser una serie tan limitada, ya te digo, pasa más por el romanticismo que por, por otro lado. Y obviamente, sí, obviamente, que esto mismo, nada, genere más, obviamente. Me encantaría tener más discos de Rosario, más discos de Francisco editados eh, con el tiempo. O sea, pero no, no lo vemos por el lado de del negocio, a ver si cuántos discos se vendieron este mes. No, no, Por lo menos por ahora no lo vemos así. No, está genial. Encima te genera esto de comunidad, de que si son 300 ediciones, de esas 300 personas capaz que las llegas a conocer en la vida. digo yo. Y sí, bueno, de hecho ya te digo, o sea, se generó esto en estas tres semanas, bueno, ahora te estoy conociendo a vos. Pero hay gente que ya me chatea y me dice, bueno, ¿y por qué no van por este lado? ¿Por qué no buscan a este artista? Y yo dije, ay, justo estoy hablando. Me pasó uh -huh. eso. La otra vez subí una historia diciendo qué disco les gustaría que se edite. Y también me respondió mucha, mucha gente. Y con tres de los artistas que nombraban recurrentemente, yo ya estoy hablando. Digo, ah, a justo con eso estoy hablando. Entonces, como que se genera una ida y vuelta y está buenísimo. Es muy lindo lo que se genera. Tremendo. Entonces se puede ir a las redes ahí de Beach House Music a adivinar, a buscar, a conectarse.